¿Qué tal? ranitas del canal, aquí caprino un video para ustedes. Hoy estamos en Roblox con Alex y Rabito y Dani. Hola, chicos. ¿Cómo estamos, loco? ¡Súper bien, bro! Uh, ¡Pero qué hacemos aquí! ¡Loco, hoy estamos es en una mega avalancha! ¡Aquí en Roblo, loco! Y ahorita nos va a tocar a alguien el azar tira las cosas ¡Vale, bueno, chicos! Si nosotros estamos aquí, entonces el que le toca tirar las cosas es a Alexi, loco ¡Loco, loco, lo loco, vamos ¡Van a subir la ira de mi avalancha super poderosa! ¡No, no, no amigo! ¡Esquíbelo todo, todo, todo, todo! ¡Váyanse por esas oh, líneas! Okay. Ya, no, no, ¡A la máquina no, está máquina. tirando loco. cosas, cosas! Uy, uy, ¡Tengo un montón de ay. cosas peligrosas para ti! Le a ¡A la máquina, pichos! Chicos, ¡Bolas mamero. gigantes de nieve! ¡A la máquina! Ay, ¡La no. máquina me dieron! ¡No -Di. siento las piernas! ¡Estoy en de ruedas! ¡No <risa> manches! ¡No! ¡Le dieron al panito a Dani! ¡Ya cayó Bro, oh, ¡No! ¡Me estamos perdiendo a Dani! ¡Los no puede ser, <risa> se nos apega una vez. una super avalancha, vamos. Mira cómo me está matando. Vamos, manos, Hay que hacer esto, es por Dani. Es por Dani. Dani, vamos a ganar esta por ti, papu. Ahí les pues van es, tres amigos. bolas de nieve super gigantes. Vamos, uy, uy. ¡En camino! Loco, esto uh, parece, uh, esto parece sí, tipo el madre <risa> No pueden vale. esquivar mis bolas Escucha eso, Capley Por obra de nuestro señor Jesucristo y los Robux Estoy de nuevo aquí, pero no sé por cuánto tiempo, hermano ¿En serio? ¿En serio? No puede Tremendo. haber venido. ¿Cómo que madre, no? Ah, madre, Capley No, creo, creo, creo que se funaron al Rabito Sí, sí ya lo vi, madre. amigo No puede ser Claro, no he tiempo. ido por el más débil El más débil no va a sobrevivir uh, uh, Vámonos. Ah, vamos. Sí, me mató ¿Cómo? ¡Ramito! ¿Sí ¡No puede ser! No me va. Acabo de dar. pero todavía tengo más vida tengo salud tengo salud tengo 65 vamos no no no no no llega no llega no llega no llega no llega, no, llega, no, llega. no no no no Voy ¿Voy a a llegarte, ¡Toma! no no puede. ¡Qué asco, qué asco, Toma, no no ya Bro, mi y había reído y no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Oye Caplay, pero ya que pesado, no muérete. Ya que no, no, ya no llegó, cero segundos, loco. No puede ser. Vámonos. Uh, uh, oh, ¿Es para qué? Caplay. ¡Hola, bro! Ahora yo no, me voy a vengar de vez? ustedes, asquerosos! ¡Ese va tumba! Sí. Cerca de ganar la última vez. De verdad, ahorita voy a por ustedes. Tome, sucia. Tome, les tiro estas cosas que no sé qué es. Yo creo que uh, es ¡Cuidado, cuidado, chicos, cuidado! está. por favor, somos paras, amigo. Uy. Yo te invité a la boda de mi prima. Aunque eras tú el que te ibas a casa, pero igual, hermano, por favor. <risa> <Hola>. <risa> no lo olvides, bro. Listo, les tiro ¡Oh, no, las no, no, no, máquina pero. se le ca se cayeron un chingo de cosas y ahorita no sé si va a eso. ¿eh? ¿eh? es verdad! Me clavó un amigo que la tiene complicada, loco. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. aguanta. Ahí viene. Vale. ¿Ostras, a... y Dani, a ver si ¿Me me no jaja, so... no ya me lo funé. Me noto con la rol. No ni siquiera lo estoy viendo por allá a lo lejos veo como a Rabito pero no vamos <risa> llegando lentamente no nos esperas no manches, somos el arte. nada más, art más que a tú Alexi What the fuck <risa> no no no no no no, no. <risa> Vale. Voy a quedar el ultra instinto, amigo. No me vas a dar con ninguno de esos objetos. ¿Cómo no? Esperen, hermanos. Alex, si te doy todo mi poder, hazlo. ¿Cómo, cómo, cómo? Tiremosle vale, todo Alex, con Alex. fuerza, Ranita. Tiremosle. Que pierdes sus Alex. ánimos, amigos. Corre, Dale, aplauden, aplauden, Ranito. No, no quiero estar arriba. the fuck! Casi oh, me da ese no. bloque de no. hielo. Vamos. Corre vamos, por tu vida, corre por tu vida. Okay. Vamos, Alexi, vamos, Voy a ayudar todo loco, yo estoy frozen A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda No que, Eso bien, puede ser, es toma, toma, No lo puede ser por mucho tiempo manches, va a llegar Va a llegar No puede ser Ha llegado, el asqueroso Manco, manco He vengado a todos mis panitas caídos En desgracia Ok, ahora estamos aquí, ¿qué es esto? Su máquina Le ha tocado a Rabito <risa> ya no estamos en la nieve, amigo. Ya no tiene que resbalar el piso. ¡Con no, no hacia arriba! Una de construcción, así que hay muchas cosas para lanzar. De verdad, construcción lo que quieras, loco. Ay, vehículos? Mucho Construyete cuidado? un futuro con ella. Mr. Beast, lánzame un auto. <risa> Ay, como que me avintas 10 mil dólares, rabito. <risa> Ay, no, de una, de una, de una. Esta lipo no se va a hacer sola, loco. Ey. Vamos, play, <risa> sube. Amigo, es yo creo que es Rabito perdió. Es no, no, no le sabe porque ni siquiera le estaba lanzando una superbola. A su no viene una bola gigante. ¡Wow! Oh, ¡What the fuck? ¿Qué se va amar. Vale, seguimos vivos, chicos, <risa> no, seguimos vivos. ¡El palo! Cuidado con el Vamos, palito ¿sí? ese de fierro. Yo voy en línea recta, loco. Confía en Jesucristo. No, loco, loco vete detrás de las cosas para que no te dé. No, no, no, el primero no, que muera es el perdedor del equipo. ¿Verdad? ¿Verdad? No no, marido, no, no, no, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Suba, no. Okay. Bueno, no. Bueno. mucho cuidado. Piensa, la piensa, la caple. Tenemos que pensar todo esto. Juguetea un plan. Yo te sigo a ti. Tú eres el jefe. Vale, vale, vale. No me castigo, no me castigo. Ahoritica, hay que, hay que pensar okay. y hacer el, el, chisa, el No pasa. No, Chicas. Sí, <ríe> no, no, no te, no te me escupe, loco. Vamos. ¡Vuela, madre! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! Ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Te digo, dices? Dígame, dígame, dígame, Diga el siguiente movimiento. Vale, vale. Aquí, aquí, pegaditos, pegaditos, pegaditos. No, no, no. Pegaditos, pegaditos, pegaditos. ¡Vámonos! No! No, puede ser esto posible. no, no, vale, vale, no, vale. Vale. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, He ganado, papu! ¡No, esto es su súper fácil! ¡Qué malo! Oye, pero ¿dónde están los Lamborghini? Yo pensé que iban a lanzar un Lamborghini, Mr. Bacon. ¿No ¿Tienen dinero? ¿Tienen dinero? ¿Es los mil dólares? <risa> Por eso lo que las bol <risa> La bolsa cayó, el Bitcoin El Bitcoin <risa> ya llegó. <risa> no vale, chicos, ahora estamos en un terreno de chocolate. ¡Qué rico! Oh, amigo, ¡Mi lugar favorito! Mata. Yo soy el dueño de todo este mundo de dulces ¡What the fuck! de, de cucharas! A ¡No, es cierto, se metió uh, no, cucharuta Ay, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, El, el, el chocolate <risa> se resbala, eh Tenía mucho cuidado El chocolate resbala <risa> Se resbala, pero con cuidado, con cuidado, con cuidado sí, sí, ¡Uy, uh, amigo! ¡Tengo vale. dos gigantes para ustedes! ¡No manches! ¡Qué asqueroso! Solo. <risas> ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Ah, Rabito está de... muerto! ¡Ah, ¡Se murió ¡Ah, en amo! mi chocolate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ¿Qué ah, ¡Ah, ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! por el eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, no, Rabito! Oigan, ¡Ah, pero que no eh, ven ve que le estoy haciendo v bien No, no pueden no, tener uh, uh, mi mundo de dulce Porque si no les da diabetes ¡No importa! ¡Ya la tengo! ¡Tiene que ver! Entrando. Okay, <risa> yo juego, yo, con oh, yo juego con los muñones. Con todo este chocolate, me estoy antojando, eh, me está dando hambre. Yeah. Okay, no, por favor, no le des un beso de chocolate, qué tal si le echó veneno. Okay, ya creo que vamos por mitad de camino, así que What? Dale, no, pues... <risa> <risa> no. Me ha pegado, qué asco. <risa> <risa> no, no. <risa> No, no. no puede ser, no fue una broma de decir que comió una cucharada de su propio chocolate. ¡No he Ganado. ¡Mierda! Oh, no. Ok chicos, estoy con los dos blancos aquí. Volvimos <ríe> a la vida. <ríe> <la, ríe> con los, ahí, <ríe> no, los dos blancos, ¿qué pasó ahí papi? No, ¡es el Danny! ¿Qué pasa? ¿Se vino con todo el Danny? <ríe> ¿Qué me aguanto, Juan? Mira, lleva la máquina, loco. No quiero. Mira, mira, lanzó lanzó todo de ¡No! una No, no, más vale ¡No! Que... What the <risa> fuck, no las haces a todos Qué pedo, qué pedo Vamos, Rabito, Rabito, vamos, vamos yo, yo te sigo, yo te sigo, tú eres el guía No te preocupes, bro, el Dani me va a comer Los huevos de pascua ¿Eh? <risa> Dale, bro, dale, dale, dale dale, dale, dale. Okay, lo Luego, ahí, está, ahí, está. ahí van bolitas de nieve No, Ay, no me fijaba con me las escude. bolas del Dani No, vino uno imprevisto <risa> Esto no estaba planeado, loco, Eso Planeado, tenemos un minuto, aquí? tenemos un minuto, se puede Vale, vale, no puede ser, ya me funaron loco. Todo queda en ti, Rabito Nico, lo, Nico, los mejores saltos te vas a librar De esto, Rabito, vas a ver uy. Mira, mira, mira, mira, mira, A, a ver, ver, a, a ver. ver No, bolota. no manches, se están oh, lanzando Dios, las Dios. bolas Ok, ten cuidado por ahí, Rabito Apúrate, la última vez que nos salió algo imprevisto Y bueno, me funaron Tranquilo, tranquilo, tranquilo, yo controlo Va, va, va, va, Uy, va, va. uy, uy. Llega te 30, 30 segundos. segundos Se puede, se puede <risa> no. dale, dale! ¡Sí! ¡Aca dale, dale, dale, dale, dale, dale? ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Vamos, no, Rabito! por no, ti, malito por ti! ¡Ahora sí, papus, ¡Voy a cobrar ¡Venganza de los que me han asesinado! Asqueros ¡Tú, arte! ¡Aquí, aquí te esperamos! ¡De este me enganó! ¡Claro, bro! ¡Y ahorita tengo la A por nosotros! Ya voy, ya voy. mira, ahora tengo las bolon los bolonchos de la construcción, loco. Ahorita casi ¡Oh, me. Dios, no, ¿What? Son ¿What? Dos, what, what, lo que pasa. Dale, y ¿Me ahorita la todo. ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Es un va, chicos! ¡Su espera, espera! ¡Vamos, Alexi! ¡Tan mí la bola! No, no, no, no. Tú no, no, no, no. no, tranquilo, tú tranquilo, Rabita, la bola no me pegan! La verdad que yo esperaba un poco más de avalancha. viendo un poco cutre. ¡Ah, no más tienes que cutre! ni queda nada más! ¿Quieres más avalancha, no, loco? Haciste no, no, no, muy bien, haces muy bien. ¿Quieres no, más siendo, avalancha? No, no, siendo, pues avalancha, avalancha vas a tener, esta. loco, porque avalancha no, hay. No, no, no, moriremos, ah, oh. ¡Ahí está!